Amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Como ya saben, la isla de Fortnite está cambiando cada día El agua está disminuyendo y muchos easter eggs están todavía por ser descubiertos A día de hoy todavía Así que principalmente en este vídeo hablaremos de todos los nuevos cambios que van a llegar a Fortnite muy pronto Y que nadie sabe acerca de ellos todo lo que buscas lo encontrarás en este vídeo, si quieres apoyar al canal puedes apoyar con el código Mister de Neox en la tienda de Fortnite que estás viendo en pantalla justo ahora. Así apoyarás a la Neox Army de la mejor forma posible. Suscríbete ahora mismo y activa la campanita del canal para lograr llegar a los 400.000 suscriptores. Si quieres ser tú uno de los tres ganadores que damos de la skin de Capitán América Lo único que deberás hacer es estar suscrito al canal con la campanita activada Asegurarte de dejar un buen like en el vídeo Y comentarme debajo de la sección de los comentarios ¿Cuál ha sido tu parte favorita del vídeo? Bienvenidos a un nuevo vídeo Como os he dicho al principio del vídeo Están por llegar un montón de nuevas ubicaciones Y un montón de novedades Fortnite muy pronto. La primera de las ubicaciones que vamos a mostrar que ya han recibido cambios importantes se trata de acumulaciones aireadas. Y es que realmente acumulaciones podría ser una de las primeras ubicaciones en volver a nuestro juego de Fortnite tal y como la conocíamos anteriormente en el juego de Fortnite. Y al parecer se mantiene prácticamente Igual que antes, sin ningún cambio apenas Después de la gran inundación Excepto por un par de cositas que deberíais saber acerca de ellas Vale, el mayor de los cambios de acumulaciones Podría estar justo aquí, delante nuestro Justamente aquí, el líquido de este color morado fluorescente, Al parecer ahora... El líquido se ha mezclado con el agua del lugar para algún... ¿objetivo? Al parecer algunos sonidos han sido encontrados en este lugar del mapa, por lo que seguramente hay algo escondido en este lugar. Quiero que escuchen ustedes lo que este lugar está escondiendo. ¿Volveremos a ver el cubo Kevin regresar a Fortnite en la temporada número 3? Fuck? ¿Son, ¿Son los sonidos del cubo, Kevin? ¿Qué? Lógicamente, no solo acumulaciones. Es la única ubicación que ha recibido cambios con esta última actualización. Sino que vamos a irnos a otro lugar importante en el mapa ahora. ¡Ok! Ahora hablaremos acerca de otro de los easter eggs. De esta temporada que están relacionados directamente con... El rey Midas ¿Os acordáis de Midas, no? Midas fue uno de los personajes de, de la temporada 2 Antigua de, de este capítulo del juego Ya sabéis que, que, que fue devorado por un tiburón Ese chico <risa> Pues al parecer Hemos recibido información e imágenes De algo relacionado con Midas En esta última actualización Cuando el agua del mapa ha empezado a bajar y es algo totalmente loco y que os va a dejar la piel de gallina a todos vosotros. ¿Está Midas realmente muerto? Al parecer muchas imágenes acerca de que Midas podría estar actualmente bajo muchos escombros. Se ha filtrado y yo no sé qué podría ser realmente este brazo. ¿Podría ser uno de los brazos del robot que ya analizamos en un vídeo anterior que le faltaban las partes del cuerpo? No lo sé realmente, tiene un aspecto que, que, que se me hace bastante familiar. Nos gustaría pensar que Midas realmente no está muerto en este canal. Somos fans de Midas y creemos que Midas ha sido una pieza importante y fundamental para la historia de Fortnite y todo lo que lo rodea, por lo que todavía no debería morir. Creemos que Midas podría estar vivo y que podría estar oculto actualmente en nuestra isla, pero esta pieza nos muestra que realmente se ha marchado para siempre. Uh, no lo creo, la imagen que acabáis de ver la he visto en varios vídeos y por muchos foros famosos de Fortnite. Lo que significa que si realmente Midas está muerto, y la imagen que hemos mostrado es real, debería encontrarse en algún lugar del mapa de Fortnite actual. ¿Vosotros sabéis acerca de dónde podría ser ese lugar? Creo que si realmente alguno de vosotros lo encuentra, podría comentármelo debajo de la sección de los comentarios para ir a buscarlo nosotros mismos. A ver, no os voy a mentir, la imagen suena bastante convincente Y la verdad es que podría ser creíble Podría ser real Y también podría ser fake Dejaremos un tiempo para que la gente busque Y acabaremos con una conclusión ¡Oh, sí! En el próximo easter egg Que vamos a nombrar en el juego de Fortnite Quiero que le prestéis muchísima atención Porque una nueva ubicación Ha llegado a nuestra isla de Fortnite <risa> Creo que este lugar... Es el lugar más seguro de toda la isla de Fortnite actualmente. Literalmente, no no bromeo. Creo que es imposible, si eres un poco bueno, morir en este lugar. Pero, pero aparte de todo esto, hay algo oculto detrás de este lugar del mapa. Podría tratarse de... La isla de Jonesy que tanto conocemos. Recordar, chicos y chicas... Amigos y amigas, el tráiler que Epic Games lanzó de manera oficial hace ya varias temporadas que nos mostraba a Jonesy en una isla naufragando muy pequeñita con la pistola de bengalas que ha sido justamente añadida esta temporada a la isla. Nosotros hemos estado especulando que esa isla de Jonesy debería estar apareciendo esta temporada del juego. Número 3. Así que antes de despedir el vídeo. Me gustaría que viesen. Todos. Algo que realmente. Les gustará demasiado. Se trata de el tercer secreto de este vídeo. Y es que aparte de esta isla nueva que ha llegado con nuevos integrantes a nuestro mapa de Fortnite. Al parecer esa isla esconde algo más que todavía no hemos logrado saber. La isla de los... Ha sido creada con algún objetivo o con alguna finalidad ¿Y quién son esa población nueva que ha llegado a la isla? ¿Qué son y qué quieren? Muy pronto sabremos más acerca de ellos Así que hablando ya del último secreto del vídeo Cuando justo nos situemos en este lugar del mapa Mirando a la isla del Respawn de Fortnite Sí, en la isla... Es esa isla la, la, donde aparecéis y luego el autobús nos trae a esta isla, eh, por si no lo sabíais. Y es que al parecer, muchos nuevos jugadores están reportando que algo extraño se ha podido observar encima justo de la isla del spawn de Fortnite. Quizás alguno de vosotros podría reconocer de qué se trata ese objeto. Ya que parece algún tipo de launchpad en el aire flotando o algo parecido... Pero, aún así, muchos jugadores que llevan tanto tiempo jugando al juego todavía se preguntan qué es lo que realmente esa plataforma significa o cuál es el objetivo en el juego. Esto, amigos y amigas, se trata de una plataforma de aire. Muchísimas de estas estuvieron disponibles en Fortnite en la temporada 9 del juego. Nos hacían volar si nosotros cogíamos uno de las turbinas de aire algo increíble de la temporada número 9 Con el evento de Catus Y del monstruo del Pico Polar Creemos que realmente Si esto ahora Está en nuestra isla En la temporada 3 Significa que realmente Esto podría volver al juego Esta temporada Y solo puede significar Una cosa Si realmente eso vuelve ¡Oh, Mamá el monstruo de Pico Polar ¿Podría volver también? Sí, por favor, Epic Games Estamos deseando que algún tipo de monstruo gigante con un ojo vuelva al juego Que realmente era lo que más interesante habíais metido durante mucho tiempo dentro del juego Por favor, Epic Games, queremos toda la Neox que vuelva ¡Ah! Yo solo digo, chicos, nuestra temporada de Fortnite está constantemente en cambios Y sucesivamente van apareciendo nuevas cositas En este canal os vamos a enseñar todas las ubicaciones y todos los nuevos secretos revelados Así que amigos, espero que pronto nos volvamos a ver con un nuevo vídeo en el canal no os haré gastar más de vuestro tiempo. Recordad usar el código MrDneox en la tienda de Fortnite para apoyar si os gusta el contenido. Y sean felices mis panas. Nos vemos mañana.